Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy nos apetecía traeros una receta un poco diferente. Y es que en Mercadona han traído una crema de untar a base de tofu. Es una crema que recuerda mucho al queso de untar. Y como somos fanáticas de la tarta de queso, hemos decidido adaptar la receta que ya teníamos en el canal y hacerla completamente vegana. Sin queso, sin leche, sin nata, <risa> sin gluten, sin azúcar, sin huevos. Vamos allá. ¿Qué vamos a necesitar? 3 cucharadas de lino. En nuestro caso vamos a utilizar lino molido. 9 cucharadas de agua. Por cada cucharada de lino, por 3 de agua, conseguiremos la cantidad de lo que equivaldría a un huevo. Dátiles. 2 cucharadas de harina de avena, tofu untable, 2 yogures de soja natural, la parte cremosa de una lata de leche de coco, vainilla, polvo para hornear, vamos a comenzar primero precalentando el horno a 180 grados para tenerlo ya listo en cuanto terminemos la receta y por otro lado vamos a juntar el lino con el agua ya veréis luego eh, cuando terminemos de incorporar todos los ingredientes la textura tan chula que tiene y es tan sencillo como coger todos los ingredientes y ponerlos en una batidora Aquí podéis ver la textura del, del lino, es, parece como si fuera una gelatina o pues eso, una consistencia de huevo. Y me llevo todo esto para triturarlo. Ahora vamos a verter la mezcla en un molde, en nuestro caso de silicona. Si utilizáis otro tipo de molde, recordad siempre utilizar algún tipo de aceite o de grasa para que no se pegue o el típico papel de horno. Y nos llevamos la tarta al horno durante 40 minutos a 180 grados. Para ponerle por encima... Voy a hacer la mermelada de frutos del bosque que suelo hacer con un poquito de agua, que ya la habéis visto más veces aquí en el canal. Y me comentó mi madre que ella la última vez que hizo una tarta de queso deshizo un poco de chocolate y lo mezcló con mermelada. Así que yo he decidido deshacer un poquito de chocolate a 85 grados eh, con un poquito de agua para tener una consistencia un poquito más líquida. Hacer unas líneas por encima de la tarta. Y ahora vamos a dejar la tarta en el frigorífico durante un par de horitas hasta que coja consistencia. Y ya estaría. La verdad es que la tarta ha quedado muy cremosa voy a hacer más pruebas, voy a mezclar ingredientes e incluso hacer algunas cosillas con este tofu con los dátiles y con levadura nutricional a ver si consigo un sabor más pero la verdad es que ha quedado bastante rica y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado muchísimo dejadnos por comentarios si vais a probar la tarta si vais a probar este tofu untable de mercadona <risa> si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que como siempre nos podéis seguir en nuestras redes sociales que os las dejamos en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.